Lo que quiero proponer es una reflexión acerca de las lecciones que nos deja la experiencia del coronavirus, desafortunada y dramática, para pensar la escuela y para repensarla. Lecciones que nos deja esta experiencia. La primera, aprender no es fácil, enseñar no es fácil. Los niños no aprenden solos, necesitan un entorno adecuado para eso. Necesitan al maestro, y la escuela tiene otra razón de ser, los compañeros, el encuentro, vivir la experiencia de lo otro, más allá de la familia, más allá de la sociedad, más allá del mundo productivo, hay un espacio para la enseñanza, para el aprendizaje, y se llama escuela. Segundo, el maestro es imprescindible, sin el maestro no es posible la mediación entre el mundo y el niño, es el maestro el que puede acompañar, es el maestro el que puede filtrar, es el maestro el que puede llevar al niño por el camino del conocimiento, por la, por la pregunta, por la indagación y por el encuentro mismo. Aprender a vivir juntos, aprender a compartir, aprender a socializar, pero sobre todo aprender el mundo en el sentido más profundo. Sin maestro, sin escuela, las nuevas generaciones no van a tener la oportunidad que todos que la escuela le ha propuesto a la sociedad esta experiencia desafortunada en muchos sentidos nos debe permitir volver a la escuela revalorándola, reforzándola y fortaleciéndola sobre todo la escuela pública que es la que nos permite un encuentro con los demás de manera general, sin discriminaciones y sin segregaciones que sea una oportunidad para pensar la educación, la escuela, el maestro y la pedagogía y la infancia de otra manera.